del ser el parto un proceso natural en el pasado, se convirtió en un proceso absolutamente tecnificado, tecno con tecnología no adecuada para su atención. Y, y, y así se produjo, y, y, y todavía en muchos países de, de América sobre todo, un alto porcentaje de cesárea, no eh, justificada. ¿ya? Y, eso ha hecho que las matronas estén sintiendo esto eh, en el sentido de que deben, pensamos que debemos empoderar a la mujer a que se haga dueña de sus propios procesos, es decir, que ella sea capaz de tomar una decisión respecto a cómo quiere parir y, y no como ha sido hasta... Eh, digamos en, en el presente eh, digamos en la modernidad de que una mujer ingresa a una maternidad y pasa por procesos sin que ella eh, se considere su opinión y sale con un niño es como una fábrica ¿ah? y eso es lo que queremos cambiar la maternidad